está haciendo doble por un lado utilizar todas las artimañas para desacreditar a los representantes de CGT y por otro lado inculcando el miedo en la plantilla descrédito mediante mentiras a las que ha dado credibilidad a través de la delegada de UGT y la propia dirección de Mecaplas. miedo a despidos a deslocalización de alguna sección miedo a no reclamar lo que nos corresponde miedo a hablar contra la empresa por lo que es lo mismo a favor de los delegados del Comité. Lo más raro, es que, en el mismo sentido que ha actuado la empresa, algún sector de la plantilla se ha convertido en correo de transmisión de la misma. El miedo, una vez desatado, permite hacer y deshacer a su antojo. Ayer el compañero de comisiones, hoy son las delegadas de CGT, en otras ocasiones operarios. Mañana quien proteste o quien no acate el dictado de la patronal como está sucediendo desde hace mucho tiempo en Mecaplas, despidiendo, sancionando, sembrando el pánico. El miedo de la plantilla es garantía de división de los trabajadores y tra trabajadoras y el mejor aliado de la empresa. Que nadie se crea que cediendo al miedo y a los planes de empresas se garantiza el futuro y la producción. Al contrario, cuanto más débil sea la oposición de los trabajadores, más fácil va a ser que seamos moneda de cambio en los propósitos de la multinacional. Este es el camino más seguro para manejarse en tiempo y forma la plantilla más numerosa de la comarca de La Noya. La patronal ha culpabilizado a los representantes más combativos de Mecaplas. La multinacional lo tiene muy claro. Aislar a los delegados de CGT San diciendo si es necesario con la intervención de los mozos de escuadra y dejar sin representación a la plantilla aplicando el terrorismo empresarial a través del bufón de la corte Jordi López. Según manifestó él, soy un asalariado que cumple órdenes. El pasado 13 de noviembre, mismo día que se presentaron en la con el requerimiento de la Inspección de Trabajo a la reunión del comité de dirección. Que nadie venda su dignidad por una sonrisa de la patronal. Dignidad es trabajar en condiciones de seguridad. Dignidad es velar por reconvertir las horas extras en nuevos contratos. Dignidad es unirnos para defender a un compañero despedido. La sonrisa de la patronal es simplemente su convicción de que estamos cayendo en su juego y que mañana estaremos más atrapados que hoy. Al contrario, y reflexionando sobre lo ocurrido, solo si reconstruimos la unidad entre trabajadores y trabajadores, unidad muy dañada, tendremos alguna posibilidad de frenar los planes de la multinacional. Este camino puede verse hoy o se verá mañana. Esperemos que no sea demasiado tarde y a pesar de lo ocurrido, nosotros estamos abiertos ahora y en el futuro para recorrerlo con la plantilla de Mecaplas de la Puebla de Caramón. Sigamos dentro o fuera de la fábrica, creemos en los trabajadores, aunque a veces como este... Consideremos que están equivocados y manipulados por la empresa. Por ello estamos con vosotros, ahora y en un futuro frente a la multinacional. Cuanto antes salgamos del reino del miedo, mejor.